Hola, buenas, buenos días. Hola. Hola. En otra sesión de conversas en cuarentena, que si bien yo, parece que se acabó la cuarentena, pero por lo menos donde estoy transmitiendo yo aquí en Recreo, en la frontera entre Valparaíso y Viña, seguimos, seguimos confinados, así es que feliz de poder comunicarme con, con los colegas, con los amigos a través de este medio. Eh, bueno, hoy estamos con una colectiva que muy interesante, que es la colectiva 22 Bits, que es eh, de los artistas mediales en Chile, una de las colectivas que siendo tan jóvenes, eh, tienen bastante trayectoria, han hecho muchas cosas, eh, ya nos conocemos hace, hace rato, nos hemos topado en varios encuentros, en Zonami, en Valparaíso, en el Encuentro de Nuevos Medios, eh, y, y estamos muy contentos de, de poder tener la oportunidad de, de escucharlos, que nos vayan contando cómo ha sido este, este, este trabajo, que, que si bien son pocos años, ellos comenzaron eh, a finales de 2015, sin embargo tienen ya un carrete bien, bien tenso, no eh, en todo sentido, porque no solamente ellos han trabajado eh, realizando proyectos artísticos, obviamente tales performance, sino que también como, como activistas, como gestores culturales, eh, reflexionando sobre el trabajo que están haciendo. Eh, bueno, ellos nacen, así como colectiva, en el 2015. Es Bárbara Molina, que es diseñadora gráfica, y Matías Serrano, que viene de, la, de las artes, mención sonido, ambos de la Universidad de Chile. Y en todo este tiempo han desarrollado muchos proyectos, eh, casi todos enfocados desde la tecnología pero desde una mirada crítica sobre la tecnología eh, y hacia el despliegue sonoro eh, también desde una perspectiva que, que denominan como tecnofeminista ahí nos vamos a conversar sobre ese concepto que, que se, se puso de moda por un tiempo pero que en realidad viene de mucho antes no eh, viene de una ahí con, con Bárbara sobre todo tenemos eh, esa inclinación a, a pensar justamente la tecnología desde una perspectiva feminista crítica. Así que tenemos mucho, mucho para poder conversar. Eh, saludarlos entonces y darles las gracias por, por aceptar esta invitación. Sí, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Estamos muy contentos de, de conversar, de reunirnos. ¿Qué es? Eh, sí, gracias por la invitación y... Eh. Esperamos que es una conversa amena. Mm. Primero, cuéntenos ¿cómo, cómo se conocieron mm. en esto. ¿No? Mm. Porque además son una pareja no solamente artística, sino que es una pareja afectiva también, amorosa. Mm. compañeros. Mm. Sí, eh, nos conocimos en un taller, en un taller de la Hito Aranda, como una historia medial igual. <risa> <risa> Eh, estábamos los dos en, estudiando todavía pues, sí. y medios como inquietos, como no sabíamos qué hacer, no, no, no estábamos muy convencidos con la carrera, o sea, estudiando pero también inquietos, como sí. algo más tiene que haber en, en esto que estamos haciendo. Y de casualidad, sí. en un taller de la Ito que era de electrónica ligada al arte, eh, sí. muy ad hoc a <ríe> cómo fue por nuestro trabajo. Eh, y ahí empezamos a trabajar juntos, en realidad. Sí, fue un, un taller en el Maker, Santiago Maker Makerspace, eh, que lo compartió Laíto y que era como construir un, un bicho sonoro con un 555 o algo así. Eh, que, o sea, ahora, ahora pensaba esta semana como lo, lo eh, repetido que puede ser, como hacer talleres con 555 y circuitos sonoros y osciladores, eh, pero no deja como de ser significativo para muchas personas como eh, las redes que se pueden hacer en esos talleres o, y, y lo que uno puede desencadenar después por trabajar en esas cosas uh -huh. eh, entonces claro, ahí descubrimos que teníamos como intereses comunes eh, medios como de rebeldía disciplinar como de que fome lo que tenemos se supone que tenemos que hacer porque no queremos hacer otra o sea, buscamos otras cosas y... Y bueno, ahí empezamos a conversar, a especular, nos juntábamos a programar, en, <risa> o intentar aprender a programar, eh, y así partió todo. Qué bueno. Y antes de eso, ¿ustedes tenían acercamiento a las artes tecnológicas? ¿O, por, cómo, ¿Por qué les interesó, por ejemplo, ese taller? Mm. Yo al menos en diseño, me acuerdo que es esos años eh, estaban como recién empezando los... Mmm, o bueno, yo empecé como a conocer con el, el, electivos eh, cómo está este vínculo con la medialidad y el diseño. Entonces teníamos programación creativa, como me acuerdo, tenía clases con Cristian Ayersun, eh, y ahí empecé a descubrir que existían eh, como este vin, posible vínculo con eh, una arista más tecnológica del diseño. Eh, y yo por eso llegué en realidad como mm. al, al maker. Mm. No, ¿Tú cómo llegaste? <risa> eh. <risa> Sí, o sea, lo mío parecido, estudié en la Facultad de Arte de la Chile, de sonido. Entonces, mi, mi carrera se llama Licenciatura en Arte, mención sonido, pero la formación no era muy artística. Entonces, me quedo como dando vuelta eh, a qué se referían con sonido y arte. Eh, y por ahí descubrí que existía algo que le decían arte sonoro, que era como más patrimonio como las artes visuales. Eh. Eh, y entre medio, taller de electrónica ligada al arte, tenía un ramo de electrónica que me estaba interesando mucho en la U, eh, y como una, una crisis que me, existencial que me hacía buscar como algo nuevo, Necesito como algo que me, que me haga salir de aquí, como aprender cosas nuevas, y ahí llegamos al como se genera ese cruce, y además ese año estaba haciendo una bienal de artes mediales, entonces al mismo tiempo que nos empezamos a juntar y a conversar, eh, fuimos hartos a ver la, la exposición y algunas charlas, eh, y ahí nos permitió como darle como una, una breve pincelada como a lo que eh, se, se hacía y mm -hmm. se practicaba con artes mediales. Como que ese fue el primer como momento en mm -hmm. que dijimos como, oh, wow, existe todo mm -hmm. como una claro, una, existe una bienal, mm -hmm. un evento importante... Mm -hmm. Qué bueno, y entonces empezaron a, a, ya a juntarse, a programar y a, y a mm. pensar en proyectos artísticos. Si quieren ahora nos, nos pueden ir compartiendo así como ha sido ese, ese, ese camino ¿no? que han utilizado juntos. Uy, ¿por dónde empezar? A ver. Sí, por el, por el <risa> portafolio quizás. Eh, ¿Volver la página aquí? Uh -huh. eh, bueno, sí, en, en realidad yo creo que toda nuestra... Eh, nuestro trabajo eh, Si bien ha variado harto en el tiempo Ha estado bien determinado Como por este manifiesto Como por una Ha sido yo creo más una, una búsqueda política En realidad el, el trabajo que hemos desarrollado Porque Claro, como contabas tú, Vale eh, Es cierto que ha sido bien diverso Como que hemos probado un poco de todo eh, De performance Como también en esa inquietud De, de no saber si queremos hacer solo una cosa o queremos probar muchas otras, como muy exploradores, intentando no casarnos tampoco con un solo, un, un solo formato. Eh, entonces, creo que nuestra base eh, de, de trabajo ha sido construir este manifiesto político eh, en el intento de definir también qué tipo de arte o qué tipo de pensamiento queremos desarrollar. Eh, entonces ahí no se aparecen como de la deconstrucción personal a la a construcción colectiva, Nos interesa trabajar en conjunto, reconocernos como vulnerables, interdependientes, eh, ahí somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. <ríe> como que en verdad todo nuestro trabajo se ha basado en, en esa búsqueda eh, conceptual también. Y... Bueno, lo, lo primero que empezamos a hacer fue mucho más tecnológico, fue, fue más la exploración de la, de la máquina. Sí, esto fue en el... el bueno, conocimos el 2015 y a final de año el Santiago Space abrió como una convocatoria beca a, a estar tres meses allá eh, sin pagar membresía, con acceso a toda la, la tecnología que tenían disponible, que uno saliera como con un prototipo eh, de algún desarrollo tecnológico. Y se nos ocurrió crear una eh, drum machine mecánica. ¿Por qué? Porque en la final de arte de la anterior, eh, <risa> estaba esta obra de Cristina Yarsun, que era este relojito eh, percusivo lumínico, eh, y que había un motorcito pegándole, a, o ocho motorcitos pegándole a unos tambores. El drum cirque no sí, exactamente. <risa> Eh, y quedamos metidos como, wow, qué bonito una baqueta motorizada pegando la cosa, como por qué no eh, estirar un poco esa idea, eh, y estuvimos como los tres primeros meses sacando el primer prototipo de la máquina, eh, y que luego ya se extendió como un trabajo de un año, hasta sacar como el, esa versión sí. que se ve en la foto, eh, y fue como el, el primer... Eh, como espacio autoformativo que tuvimos, de, de saber, que okay, eh, cómo funciona Arduino, eh, cuál es la lógica que hay detrás, cómo se fabrica una, una placa electrónica eh, sí, y, y, y también, yo creo que también con cada proyecto que vamos haciendo como que viene una crisis posterior <risa> eh, y que con tus tu, nos bueno, pasó como con el, con el sentido de la propia eh, como de, de la fabricación, uh -huh. como eh, estábamos en un espacio en el Maker que en ese momento se lo estaba comiendo IF eh, y que estaban buscando como prototipos más eh, vinculados al área comercial, como de diseño de productos y cosas por el estilo. Uh -huh. eh, entonces, uh -huh. nosotros dijimos, bueno, nos gustó mucho cómo fabricar esta máquina y no queremos dejar de fabricar y experimentar como no. Eh, como que lo nuestro quizás no va tanto por aquí, sino que va más por, por la exploración eh, tecnológica y estética. Eh, así que ahí no, nos fuimos del maker, eh, buscando como darle sentido a estas máquinas como ya, ok, esta máquina funciona, no es un objeto que se va a lanzar en el mercado, o sea, ¿para qué se usa? <risa> y ahí, pues, me acuerdo cuando eh, Cristian... Eh, antes de la instalación esta del, del Mac, él había uh -huh. hecho una exposición con los Mitch en uh -huh. la, la casa del, del Sebastián Rifo y ahí estaba ya el, el tamborcito uh -huh. y de hecho en un, justamente en un video que lo edita el mismo Alexis, que, que está aquí ahora atrás con Bolina, uh -huh. eh, uh -huh. él menciona esto, ¿no? Como ese gesto básico. Eh, que en el fondo escondía también una, una precariedad, o esa, había toda una serie de, de, de discursos críticos en torno a la relación entre arte y tecnología desde lo local, ¿no? desde las condiciones materiales históricas también que nos atraviesan a nosotros, entonces era, era muy bonito para mí fue muy bonito cuando veo que ustedes realizan este tutupá porque era como la, era como la, la herencia ¿no? de... De, de, esa, de esa de esa reflexión que sigue siendo a pesar de que estamos uxa, cada vez hay más tecnología y parece que, que esa idea de la brecha tecnológica fuera una cuestión como sesentera, sin embargo, me eh, parece que todavía hay hay unas preguntas ahí que inquietan artistas más jóvenes como ustedes. Sí. Sí, justo como sobre esa precariedad, yo creo que ese fue el principal cuestionamiento que no, a nosotros nos desencadenó desarrollar esta máquina y como el intento de ser fabricadores. Eh, porque también no, nos planteó preguntas como, bueno, ¿y de dónde sacamos los materiales? ¿Cuánto cuesta hacer esto? Como eh, los recursos que tenemos realmente en Chile y, y y hay un montón de otros proyectos en realidad que se cosas bastante similares a la tutupa en otros países, que son maravillosos y tienen como una resolución de los problemas que nosotros envidiábamos mm. en ese momento. Pero también ahí fue esa decisión de decir, no, pues nosotros eh, trabajamos desde Chile y trabajamos con lo que, los recursos que tenemos. Y si queremos que otros también accedan a esto, tiene que ser con... Eh, sin esa exigencia de tener que tener cierta cantidad de recursos eh, uh -huh. con lo que está a mano, con lo que se encuentra en San Diego. Y ahí también fue como evolucionando esa... Uh -huh. eh, y, y se abrió yo creo también el, el cuestionamiento hacia lo tecnofeminista, como qué, qué roles existen en la tecnología. Ahí yo creo que fue el punto de partida para uh -huh. nosotros de decir ok, hay un problema en la tecnología y nosotros no estábamos enterándonos. Uh -huh. <ríe> Bueno, ¿y cómo fueron desplegando esto? Porque claro, ahí vemos distintas como eh, instancias en las que utilizan sí. esta, esta ¿no? Como, porque partió siendo el, el, el prototipo, pero luego sí. lo, lo, lo llevaron de paseo, ¿no? A distintas instancias. <risa> Se fue de tour. <risa> sí. Eh, Hay, yo creo que son dos proyectos los más lindos como... Bueno, sí. o sea, hartos, se desencadenaron hartas cosas en realidad. Sí, o sea, lo primero fue el, una presentación en el MAC del Parque Forestal, eh, que fue una convocatoria de anilla de que se llamaba Sonido Específico para crear obra eh, como en base a la acústica del hall del, del MAC. Eh, y, y en verdad fue como, ok, le podemos pegar a cosas, como, ya, yeah, ¿a qué le pegamos? Y y como y además podemos como espaciar estas cosas, como, entonces hicimos como esta performance eh, donde distribuimos como muchos objetos en el espacio y eran todos objetos que eh, for, están, eran parte como de las bodegas del museo, entonces nos pegamos un par de días antes, eh, o, o un par de semanas antes, buscando, recolectando objetos, pegándole eh, por las bodegas, por el, no sé, y ahí, no sé, le golpeamos plintos, cajas de acrílico, unos parlantes, encontramos una, una caja como de monitor de un monitor de, de cámara de seguridad que tenía que tenía grabado como la, la imagen que proyectaba, no sé si me explico, como se veía un pasillo y la, la tele estaba apagada, pero se seguía viendo el pasillo en la cámara, como que quedó quemado, no sé. <ríe> Objeto muy raro, en realidad, sí, como sí. cosas muy curiosas de, del, del museo. Sí, o incluso como no sé, el mismo suelo del museo. Como, eh, como ahí nos fuimos dando cuenta de que todo, todo tiene como un potencial, un potencial sonido, si se le da como la... la eh, si se eje ejecuta una acción como sobre él um, sí, y sí, tengo tenemos... que esa experiencia igual fue bien mm. linda para nosotros como de, también eh, yo que expand bueno al menos para mí sobre todo que no vengo desde el sonido como en formación, como expandir las nociones de qué es el sonido eh, no sé su potencial artístico su potencial crítico eh, y también el espacio acústico ahí mm. empezó a aparecer de a poquito. Mm. Sí, y este, sí, como la... de eso que dices de, de empezar a considerar el sonido, si bien es algo que yo diría, por lo menos los artistas sonoros han, han emergido así muy fuerte en los últimos 15 años, ¿no? Como incluso, claro, como el 2005 fue el primer, una de las primeras exposiciones que se hizo sobre arte sonoro en Chile, así como mm. trascendente. Las reverencias en el, en el Bellas Artes. Sí. Eh, y luego ha tomado un, una energía eh, y hay una cantidad de gente porque pareciera que fuera la materia, el sonido de, del siglo XXI. O sea, sí. como que antes más bien estaba enfocado a, a lo visual, a las experimentaciones de los objetos, pero el sonido como una, como una fuente no solamente estética, que era es lo, es lo que había acompañado a la, a la música, a, a las primeras integraciones de música experimental, sino que el sonido es como algo que también puede ser observado de manera eh, estética, pero también crítica. Uh -huh. eh, y me gustaría que profundizaran más en eso, porque esa opción, porque claramente su trabajo está al al tema sonoro. Uh -huh. Sí, ahí, ahí yo pienso al tiro en, en este proyecto que fue espectral, fue un fondar que nos ganamos cuando fue ya el 2018 18. que trabajamos con a que es de la vale villarroal y la camila sica de Conce. Eh, y también fue un, como bien eh, en esa misma línea del sonido y de, de, de, de este potencial crítico espacial acústico fue bien bonito porque trabajamos en un túnel del, de punta de parra eh, y ahí hicimos una intervención en conjunto, eh, como los dos colectivos. Y, y yo creo que también nos abrió como harto referente, como de, de qué, qué, qué, qué es esto de intervenir espacios, porque uno interviene espacios, como su naturaleza arquitectónica. Eh, sí, sí creo que como la sonora quizás tiene mucho... Eh, Requiere mucha actividad, como es eh, algo que, que, que, no sé, cualquier sonido como se genera y decae como inmediatamente, como que uno tiene que estar activamente ejecutándolo y cargándolo y, y golpeando como insistentemente, como no, no sé, una, una foto, una pintura que queda ahí y se puede como revisitar como con tranquilidad, como que se requiere siempre... Eh, energía. Sí, energía, <risa> como, como concentración, mm. escucha atenta. Um, y, y este trabajo que fue dentro del túnel como requirió mucho de eso, porque era, fue como registrar en condiciones también atmosféricas muy hostiles, porque fu fuimos a grabar por ahí por mayo, que hacía mucho frío, um, y era un lugar muy húmedo, entonces como, ok, tenemos como dos horas para grabar aquí eh, sin morirnos de frío, así que por favor concentrémonos, escuchemos en... Y, y, y veamos cómo responde el túnel, cómo a estos sonidos, um, y fue como... Sí, sí, como que ese intento de generar una conversación con el lugar, yo mm. creo que fue el mayor desafío mm. para todos, porque implicó um, escuchar el espacio, como, ok, nosotros tenemos una propuesta sonora, nosotros tenemos unas máquinas que fabricamos, eh, tuvimos que llevar baterías para que esto sonara y como armar toda una parafernalia tecnológica, eh, tecnológica, electrónica, pero también el túnel tiene algo que decirnos, como también nos comunica en su resonancia, en el viento, cómo traspasaba este, este lugar, eh, el mar también que tenías que estaba al lado del túnel, entonces tenía como un papel súper protagonista, como del paisaje, y bueno, y la, también las chiquillas que tienen todo este trabajo del paisaje, como toda esa sensibilidad de, del entorno mismo. Interesante estos trabajos de, de pensar el paisaje también desde el sonido, ¿no? Desde la... implica un cambio, la vez la, cuando estuvo acá la, la Vale Villarroel nos decía como que implica un, un cambio en uno, o sea, en el propio artista, ¿no? En las forma mm. en que se funciona con el entorno. o sea, algo, algo se va modificando en eso. Mm. Por eso yo creo que también gran parte de la bajada que vienen los, los trabajos de artistas sonoros que trabajan así como la Valle de Villarroel en el territorio, están enfocados no solamente en, en, en la creación de estas experiencias eh, individuales como artistas, sino que en los talleres, o sea, como abrir esto, ahí como, no para que la gente sea artista sonora, sino que para que tenga esa, esa, esa experiencia también de, de entender el, el, lo que te rodea desde, desde otros sentidos. O sea, como recuperar la, la parte estética, pero no en el sentido formalista, sino que de la experiencia de los sentidos. Mm. O sea, muy muy interesantes. Sí, una sensibilidad súper poco explorada y bueno, a nosotros últimamente también, ese, quizás también por ahí es donde más nos hemos ido como eh, inclinando eh, en pensar este rol social del sonido, ¿no? Ya no solo... O sea, no sé, en el caso del túnel era cómo somos respetuosos también con este espacio y no somos avasalladores en decir, vamos a llenar el túnel de sonido y vamos a sonar nosotros porque nosotros somos lo importante. Era como, no, <ríe> escuchemos el paisaje. Y eso como que se traduce también, siento, en la vida misma, como eh, la importancia de la escucha, la escucha atenta, una escucha eh, como afectiva con los espacios, con las personas. Sí, tiene, como, como decía antes, algo que te requiere como engancharte como con el presente todo el rato. Eh, para las personas que somos más ansiosas, el, el tema... Eh, como que también, no sé, un, un ruido, una, un sonido interior mental que no está como tirando todo el rato como hacia el, el, el adentro. Eh, y también entonces como que se requiere una negociación con el entorno, y como que el, el, el, el sonido, el paisaje sonoro ayuda mucho como a conectarse con eso, como a, a, a conectarse como con ese flujo del presente, y no sé, no, dejar, no dejarse llevar, no dejarse ir por, por la cabecita, no sé. ¿Y cómo siguieron ahí? ¿Cómo, cómo fue evolucionando ese, ese trabajo? No. Eh, bueno, también después de la tutupada, o sea, como con esta experiencia, eh, hicimos hartos talleres, creo que un poco por lo mismo que, que decíamos ahora, como, como esta importancia de, de ampliar la experiencia, como que otros tuvieran la posibilidad de, de participar, de como para lo que nosotros había... De, este trabajo, lo, para lo, lo que a nuestra vida ha significado, eh, el cuestionamiento de la escucha y del sonido. Entonces, ahí eh, hicimos hartos talleres con la tutupá, eh, la mini tutupá, ¿dónde está la mini tutupá? Está en, en tecnología. Ah, en talleres también aquí están. Bueno, otros talleres. Eh, que la, la mini tutupá era esta mini maquinita, que la idea era como que, que fuera mucho más fácil de fabricar y de compartir, como que tuviera menos componentes, que fuera más barata, eh, que la gente pudiera pagar también el desarrollo de la máquina y tener la experiencia. Y, y también otros talleres, eh, otras experiencias, como esto también empezó a ser como algo que disfrutamos harto, eh, hacer talleres o fabricaciones colectivas que, tuvieran como una salida eh, más performática, quizás, y también vinculada con lo que estaba pasando en Chile, que Chile ya que lleva tanto eh, como en esta agitación. Sí. Eh, esto fue para un 8 de marzo, y construimos parlantes con, con harta gente, y los letreros tenían eh, relación con eh, las distintas conmemoraciones de los 8 de marzo en Chile. Entonces, desde el 72, el 73, como que pasó en dictadura, eh, luego los teatros que se llenaron, como toda esa historia, y reproducíamos por estos parlantes los um, registros que encontramos de otros años, de radio, de documentales, que todos tenían relación con, con esta fecha. Entonces, también fue como una experiencia de taller y de compartir la, la fabricación escucha, como bien, bien potente esa acción la encuentro notable, ¿cómo lo hicieron para, para eh, encontrar esos archivos? Porque, claro, estamos acostumbrados al archivo visual, a los textos, pero poco se ha hecho con los archivos sonoros, eh, más de cuestiones sociales, o sea, como que la vía acústica, por un lado, tiene el registro de los pajaritos, pero no, no de los gritos en las calles, entonces, muy interesante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo consiguieron? ¿Cuánto tiempo les tomó hacer esa recopilación de archivos? Eso fue bien, como que se dio bien de manera espontánea porque yo justo estaba haciendo una, eh, una pasantía, como un, una práctica en el Archivo Nacional, en el área de Patrimonio y Género. Y estaba dentro de como de las cosas que, que pude hacer ahí, eh, estábamos participando en la curaduría de una exposición, entonces revisando harto archivo y descubrimos en un momento, o yo descubrí, <ríe> que había cassette casas de programas de radio de, de los 80, de los 70, como bien antiguo. Y ahí me puse con, con otra amiga, la Cecilia, también es artista, Cecilia Moyano, que trabaja en mil metros, metros cuadrados. Eh, con ella estuvimos harto tiempo como recolectando esos audios y después la, ampliamos la búsqueda, como cuando ya teníamos algunos registros eh, sonoros de, de, esos, eh, de esos registros que había en el archivo, fue buscar en YouTube, como una, igual fue una búsqueda bien amateur, tampoco le, le dedicamos quizás tanto tiempo porque fue como, no sé, habremos estado un mes armando esto. Eh, pero fue como esa coincidencia también de, de estar en un archivo, como, y sobre todo los eh, revistas y diarios de la época también nos ayudaron harto como con las consignas, Qué pasó en tal teatro, qué, qué se estaba diciendo en tal época. Entonces, igual ahí hicimos como todos lo fuimos registrando año a año, como, allá, ¿qué pasó este año? Eh, ¿Dónde fue? ¿Qué teatro? Eh, y así hicimos como una línea de tiempo de, de los 8 de marzo. Maravilla. ¿Y esto lo, lo, está accesible? El... No, sí, bueno, no. Tenemos unos videos, pero mm. nunca los editamos que ahora hay en nuestro archivo personal. Entonces, ¿cómo era esto? Iban marchando y eh, desde los parlantes que están con los bolsos, ¿no? Ahí, ahí iba saliendo... Y... Entonces se iba generando... Es que, a mí me encantó cuando, cuando supe de esto, porque era, claro, como, como generar un, un, un palincesto sonoro así histórico, ¿no? Como, de, como, que, como que nada ha cambiado. Es, es, medio, es, es medio también como que da, da cosa, ¿no? Como que es... Eh, eh, abismante pensar que, que las luchas, básicamente, siguen siendo las mismas. Ahí lo que hicimos fue que no, conectamos... Todos teníamos el mismo audio, que duraba, creo que al final fueron como dos minutos, igual era una recopilación cortita. Eh, entonces, todas intentamos en un principio eh, partir con el audio como eh, sincronizado, con todos los parlantes, cosa de que se amplificara más el sonido. Pero como en la marcha, también fue una marcha súper masiva y fue como súper... Eh, yo creo que para mí, al menos, fue una de las primeras marchas feministas tan masivas, que fue así como súper como eh, conmovedor, no sé, como de todo. Perdón, y, el año, ¿Perdón? ¿El año de...? ¿Esto qué año fue? ¿2018? ¿2018 también, <coughs> sí. Claro, las marchas desde ese año, yo, yo siento, o al menos yo participé de, de marchas más masivas como feminista exclusivamente. Y bueno, después no funcionó porque también era una complejidad técnica como esa sin sincronía. Entonces nos fuimos dividiendo en grupos y yo creo que lo más lindo y relevante que pasó fue que quienes estaban cerca de nosotros eh, escuchaban estos audios y mucha gente, muchas mujeres mayores, se daban vuelta como como y ese audio, como que lo reconocían, y nos miraban arte, como que preguntaban, porque eran consignas del 80, o sea, como eh, gritos que ya no se escuchan en las marchas de hoy día. Entonces, eso, esa parte fue como que se dieran cuenta que había un sonido eh, que quizás incluso las identificaba de algún modo, fue como súper bonito, esa conexión que generamos con... Que era, igual fue súper, al final es como nuestro impacto fue bien escueto porque en el ruido, una ahí nos dimos cuenta los ruidos hay que son las <risa> claro Claro, claro. No, total, y que por eso es que tienen también tanta efectividad, ¿no? O sea, eh, me acuerdo que, por ejemplo, cuando eh, fue el fenómeno de las tesis, eh, viste que hubo muchas posiciones, incluso de gente que uno no nos esperaría, así como muy crítica, como muy también, a, aparte de, de todo lo que generó esta, esta ola fantástica de, eh, mundial, pero también mucha gente crítica, así como desde un lugar, que, no, que no, no es que sean machistas supuestamente, pero había una especie de eh, remedo del sonido, porque claro, son voces femeninas, y como eso ya era un motivo de burla o crítica, entonces como que hay también una, una importancia al, al, al material sonoro y a las jerarquías también que, que se han impuesto, donde eh, voces profundas sí valen, asociado a lo masculino, pero voces más agudas, entonces son, son vistas quizás como con cierto desprecio, por asociarlas a, a voces infantilizadas, y eso también habla del adultocentrismo, no solamente del machismo. Entonces es increíble porque ahí se van revelando no en, en, en ejercicios como, como estos. Interesante. Sí, ese, justo ese, ese tema eh, lo conversamos harto el año pasado, cuando apareció, eh, bueno, de todo el movimiento del año pasado, que partió con, no sé, cacerolazo, eh, bocinazo, eh, como los gritos, re, re, revivir ciertas canciones, los prisioneros, Víctor Jara. Eh, pero en particular, lo de las tesis nos no pareció muy, muy eh, potente, porque seguía como una, una lógica rítmica. Eh, totalmente distinta a los gritos como anteriores, los otros son quizás más, eh, no dejan espacio para silencio, por ejemplo, eh, los otros lo otro gritos que se usan en la marcha en general. Eh, mm. Pero cuando, cuando la escuchamos mm. en Balpo, en, en la... Justo estábamos en Tsunami mm. con lo de las tesis, entonces estuvimos ahí participando en la... En la... Eh, bueno, sí, yo con, con otras chicas del festival fuimos a la intervención de la en Balpo, una de las tantas, eh, y es verdad lo del silencio, no. yo creo que en algo tan masivo, yo no sé si recuerdo como un silencio tan, no sé cómo la peor, pero igual esta canción también genera como cierto silencio, también ha sido como emblema del octubre, o sea, como bueno. de todo el estallido. No bueno, sé. Sí. Pero hay, hay, siento que hay otra canción que tiene el gesto como de, de dar un momento de silencio pero en las con lo de la tesis siento que es muy eh, fuerte ese vacío y esa incomodidad que genera eh, a lo que se apela también como las pausas para mí son no sé me, me remueven entera como que no son pausas que incomodan es lindo observar esa potencia que puede tener lo, lo sonoro cuando se le saca de la convención porque, claro, también en el caso de las tesis era el, el ritmo que tenía ese canto, que era como eh, medio militar incluso, pero, pero también esta cosa, esta, esta melodía monocorde finalmente, eh, pero es, ofrece esa, esa posibilidad de la pausa, ¿no? De, como dice, como, esto es algo distinto, entonces como que hay todavía una potencia en los sonoro, como que hay una posibilidad más disruptiva del, del, del sonido cuando se saca del, de la norma. Sí, y también cuando se le da una perspectiva de género, finalmente. Como, si finalmente, igual yo, yo siento que todo eso que pasó con la estesis, no, no sé si es tan fortuito, eh, porque hay un, un, una crítica, o sea, hay un cuestionamiento, eh, claro, agarrar quizás estos símbolos militares, los temas que se están tocando, temas incómodos como la violación, eh, cosas que se quieren como callar también, que no quieren como ser reconocidas públicamente. Eh, y, y también para nosotros siento que lo de las tesis y, y todo lo del estallido ha desencadenado como ese cuestionamiento sobre el, el ruido o la escucha social, pues como lo que hablaba un poquito antes también, eh, ¿qué, qué pasa, por ejemplo, en los espacios de asamblea, eh, qué pasa con... Eh, el sonido como nuestro medio de comunicación. O sea, que pasa como con lo que hicieron los pacos con poner su himno por sobre eh, en la manifestación de las tesis, como que hay muchas lógicas eh, sociales vinculadas al sonido que no nos cuestionamos, o sea, que, que no cuestionamos tanto la, la como el rol patriarcal que ejerce el sonido en nuestras vidas en realidad, y yo creo que ahí a nosotros igual se nos han abierto como otros cuestionamientos es un poco lo que hemos estado trabajando, pensando en realidad últimamente. Como también en, en, la, en el día a día, eh, esas manifestaciones van... Es como lo, lo que pasaba en la tecnología, como hay roles patriarcales eh, que determinan nuestro consumo, uso, fabricación de la tecnología, y como también hay roles patriarcales eh, en, en el sonido y en cómo eso se manifiesta en nuestro día a día en nuestra forma de comunicarnos en quién habla más fuerte en quién te interrumpe en, como que ahí el, el feminismo tiene harto que, <ríe> eh, que desentramar sí es, es toda una fuente ahí que aquí por ejemplo veo saludos de Ana María Estrada en el chat de ah, la, hola. Que, es una <ríe> que se hace desde también desde lo femenino, como el, el, una posición política de lo sonoro, que, que, que es, una, es una crítica de género, y que ahí la palabra género la podemos ampliar, no solamente a los géneros eh, sexuales, los roles, sino que también a los géneros, a la, a la hegemonía de, de los géneros musicales, por ejemplo. Como, como se nos impone también una forma de que, de que lo sonoro exista, para ser consumido socialmente, que tiene que ver con una tradición occidental del, del sonido. Y ahí, por ejemplo, claro, lo que ustedes están haciendo con tu paz también recuperar este gesto básico, mínimo, aparentemente, y despreciado por mucho tiempo también, visto en una escala jerárquica cultural, ¿no? Donde, no sé, pues, eh, me acordaba ahí del el proyecto que hizo interspecific también con Leslie García desde México, pero lo hicieron en una residencia acá lo se crea con el cultrún, y que también era, era un mecanismo similar al del tutupá, pero para activar esa sonoridad ritual del cultrún, o la Nicole Lullier, ¿cierto? Como también, eh, me acuerdo que la invitamos ahí a la Bienal, a la 13 Bienal, y su, era también una instalación sonora, también como con la percusión, como la primera manera de comunicación, como una cuestión súper básica, y como eso, esa, esa cosa básica ha sido mirada con cierto desdén, ¿no? Por la hegemonía de un, la cultura occidental y del sistema musical que se que, que ha dominado, ¿no? Entonces, claro, se abren un montón de, de preguntas ahí. Eh, bueno, sigan contándonos ahí como proyectos, eh, ¿De cuál podemos hablar con eso? Con lo del... Sí, ¿qué, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después? bueno después hicimos otra intervención que también tenía eh, sí que es al último tiempo también ha, ha, se ha ido más hacia ese tipo de intervenciones eh, performáticas no sé <ríe> no sé si somos tan performáticos pero claro el el, el próximo el siguiente 8 hicimos esta intervención que también fue como en el intento de um, conservar esta participación colectiva y la fabricación de um, instrumentos que eh, en realidad era ruido como que fabricamos los corpi bueno, en realidad hacía sí, una, una idea que viene de eh, Carolina Andretti de Argentina que son los corpiños sonoros, ellas habían desarrollado este artefacto y nos compartieron en realidad el manual y lo construimos acá con la chica eh, entonces estábamos todos con nuestros corpiños sonoros también un, un elemento femenino eh, tan ¿cómo decirlo <ríe> tan estereotípico quizás sí, controversial pensando en ¿no? por un lado es la eh, es violento no también el tener sí. el, el, el, el, el formas para amar sujeto la sujetación como sí. medio prótesis ahí a veces tortuosas, pero que mientras se las sacaban en los 70, ahora <risa> ponen, pero <risa> para mostrar pero como, como, como una manera de, de, de empoderamiento. Es, es interesante, como arma. Sí, entonces bueno. nos agarramos de, de este proyecto y participamos en esa marcha también. También fue fue en, también fue una marcha súper masiva, entonces al final sí, sí. es más la excusa de participar. Sí, me acuerdo. Esa, ahí marcharon con la, como con el bloque de, de las músicas mm. que cantaban afinaditos, eh, Tenían sí. como un, un grito con, con la melodía de Bella Bella, mm. Bella Chao que les salía como así perfecto. Y realmente venían ustedes por atrás con los con los, corpiños con los corpiños ruido. Como <risa> <risa> sonaba era, era como era puro ruido, sí, era. Sí, um, osciladores de onda cuadrada, sí. así como medias como sirenas de ambulancia. Mm. Eh, entonces era, era súper disruptivo, como, mm. eh, como dentro de nuestro circuito de, de mm. mujeres de la música que cantábamos con nuestros instrumentos, nuestra guitarra, nuestras bandas. Eh, mm. Y realmente se abre este espacio, como esta otra área del, del, de lo sonoro musical, eh, que que no sé, podría entrar como más en la categoría más de ruido, de algo molesto, de algo que no se quiere como en la grabación, pero estaban ahí dentro del mismo grupo. Igual sí, fue el... interesante esa sincronía. Qué bueno. Y ahí guardaron un video o algo para verlo. de ese sí tenemos un pequeño... Un pequeño fragmento. Que... De... Pero también está con nuestros archivos, parece. No, no si sí, publicamos uno Ay. ahí en el, la página. Eh, y después, ¿qué hemos estado haciendo? Más intervenciones, en mm. realidad Sí o sea, Yo creo que la, la, la el disco de la cacerola Yo creo que mm. es importante en, Más abajo está la foto completa sí. Bueno, pero el, el, A ver, la, la historia es un poco más larga Pero el, el año pasado, como en esta misma lógica eh, Disruptiva y de, de ampliar los géneros sonoros y musicales, eh, creamos un sello eh, de música experimental y arte sonoro que se llama Archivo 22. Eh, cambiamos la... Ventana. Ah, sí, podemos compartir eso. Eh, y que tiene como, le pusimos un nombre Archivo porque nos interesa mucho como ir registrando, ir como, como poniendo, apilando qué es lo que se está haciendo como en esta era. en, en en Latinoamérica y fuera de estos márgenes eh, de los géneros, de los estilos musicales. Entonces nos propusimos, porque sí, publicar los 22 de cada mes eh, un disco de algún artista o compilado latinoamericano, eh, que hasta ahora no hemos fallado. <risas> eh, y bueno, pasó que el... El 22 de octubre del año pasado íbamos a publicar un disco de una artista colombiana que se llama Llenitza, que vive en Argentina. Eh, lo iba a publicar el 22 de octubre, pero el 18 de octubre eh, pasó lo que pasó en Chile. Eh, y, y ese día nos encontramos en la calle con, con Bárbara en, en, en su momento, Plaza Italia. Eh, y como que nos dijimos, como que ¿qué está pasando? ¿Qué es <risa> O sea, está toda la gente en la calle, hay barricadas en todas las esquinas, está haciendo la calle con, con, con cacerolas, como... A ver, ¿qué está ocurriendo? Y andamos con la grabadora y nos pusimos a grabar en, ahí en, en, en Plaza Italia y estuvimos caminando por todo el eje de Bustamante hasta nuestra casa y ahí como que íbamos cachando como la magnitud, como que no era solamente una marcha que estaba ocurriendo en Plaza Italia, sino como eh, de verdad pasaron al metro, dejaron de pasar los micros, está toda la gente en la calle, y la gente no está feliz con esto, eh, como, y, y, y eso era, era caminar, movernos, y escuchar eh, cacerola en todos lados, eh, bocinazos, eh, ver barricadas en todas la esquina, pasar por las estaciones de metro cerradas, eh, entonces nos quedamos grabando esa noche por todo ese eje y los siguientes tres días seguimos grabando en distintos puntos de. ¿Para dónde íbamos? Fuimos a, no sé, la Florida al día siguiente, tomamos la 2.10 y, y era como todo el día bocinazo, todo el día cacerola. Y fue algo que duró como varias semanas. Entonces nosotros con los primeros, con los registros de los primeros tres días, publicamos este disco de paisaje sonoro. Eh, de como cacerolazos sin saber cuánto se iba a extender y qué, qué, qué, qué alcance iba a tener, como de qué tanta rabia acumulada de verdad había en ese, en ese objeto. Sí, el, el trabajo de también armar eh, compilados ha no. sido como para nosotros también en este tiempo bien no sé, como lo que nos ha mantenido quizás ocupados en el confinamiento. Otro que nos no gustó mucho fue el de Lila, que son solo las like coderas latinoamericanas, que es como un nicho tan chiquitito, <risa> eh, pero que aparecen y que están ahí escribiendo código entonces, y haciendo música. Eh, también fue un, un compilado que disfrutamos harto. Eh, y este surgió, este, la idea de este compilado, bueno, es como medio que antes, quizás una residencia que hicimos en Colombia, eh, pero ahí también conocimos a Arta laicodera Codera y, y ahí como que se nos amplió también que hay muchas chicas, chiques, eh, haciendo, haciendo música con código. Así eh, que, ese, que ese taller también eh, fue bien interesante para nosotros, lo vamos a mostrar. Este no, porque ahí hicimos eh, en el taller, fue una residencia de tres semanas eh, en donde teníamos como medio que el, el pie forzado a hacer un taller como de largo aliento. No, no, no sé si habíamos hecho un taller tan largo antes, eh, que fueron ocho sesiones más o menos. Eh, y en ese tiempo, mientras estuvimos en Colombia, con la máquina que, que fabricamos, eh, esa que llevamos para fabricar. Sí, un de esto. de esto. Un <risas> eh, Hicimos este manual de componentes, manual de electrónica básica, que también en un intento de vincularlo con una perspectiva feminista y cómo hablar de tecnología desde el feminismo y desde eh, un enfoque de género, desde el, no sé, cómo nombramos los componentes, eh, cómo enseñamos la electrónica, cuál es su vínculo con la naturaleza. También fue un ejercicio que, o sea, como que en el fondo para allá hemos ido, en, en, tanto desde el, los compilados, desde la fabricación tecnológica, como el pensamiento con la acústica, eh, sentimos que todo se nos ha ido medio que naturalmente. Eh, llevando a, a estos cruces con el feminismo y qué nuevas visiones podemos sacar de, de, esos, de esos cruces, en realidad. Y para, como, como fuente de, de, de inspiración para estos proyectos, ¿a quiénes nos podrían mencionar, ya sea teóricos o, de, o de artistas? Justo, en esta página, <ríe> hay una, eh, bueno, yo creo que... No sé, hay harto trabajo de chilenas que nos han marcado harto. No sé, la Constanza Piña, eh, la. tantas otras. No, la, la, Ana. La, la Ana, la Claudia, González. Eh, como que hemos ido descubriendo que también hay, eh, no sé si de manera consciente o no consciente, pero hay mucho trabajo femenino que tiene una... Una, un cariz distinto eh, que nos no hemos ido dando cuenta que hay otras sensibil que aparecen otras sensibilidades cuando hablamos, cuando hacemos estos cruces entonces como que nos hemos ido también fijando harto en eh, como esas sutilezas eh, que, que, que aparecen, no sé, pues cuando la Claudia González trabaja con el bordado, por ejemplo, el bordado y la electrónica, ¿qué, qué hay en ese vínculo? Eh, con una, una labor que es como el bordado tan antigua, tan eh, femenina y, y toda la sensibilidad que hay detrás de eso también, como lo, lo afectivo que, eh, que hay en estos trabajos, no sé, la, la forma en que la Constanza Piña eh, despliega su set de música, cómo se toca la música. Eh, ahí, no sé, tenemos tantas <risa> preguntas, pero... <risa> o sea, pasa con, yo creo, mucho como de, de cuestionar, de que quizás somos una parte de una generación, no sé, que vivió el, el movimiento del 2011, estudiantil, y, y como que cuando cuestionamos todo. Eh, y... Entonces, por ejemplo, cuando pensamos en tecnología, eh, o en fabricación de instrumentos para la música electrónica, cachamos que en, en, existe como este sistema como el, el, el Eurorack, o el... O, ...o marcas como principales que diseñan bajo ciertos parámetros y es como... ...ok, ya ustedes hacen eso bajo sus condiciones, sus ideas, como... ...qué de eso nosotros tenemos y cómo podemos eh, expandir eso, eh, qué sentimos que le falta... Eh, ...cómo hacemos que tenga mucha más relación con, con trabajar y construir desde Latinoamérica... ...con lo que hacemos. Eh, entonces, sí, es de esto como nos cuesta mucho aceptar las cosas cuando nos las presentan. Y nos pasa también mucho en el, en el mismo medio quizás de la, del arte sonoro, del arte medial, como eh, no porque diga que dice, no porque diga arte medial en el título, como que vamos a decir, ah, ya sí vamos, como, como nos eh, interesa mucho como cuestionar cómo funcionan esos espacios. Sí, yo creo que, desde, o sea, no sé, de lo que les contaba en un inicio sobre cómo esta incomodidad de la academia, por ejemplo, nos despertó buscar otros referentes, por ejemplo, otras cosas que escapaban de nuestra disciplina, eh, yo creo que nos ha pasado también en la participación en las artes mediales, como qué significa ser artista en las artes mediales, cuáles son las lógicas que hay detrás, qué, qué se supone que hago y no hago. Como, cuáles son mis actitudes, mis formas de relacionarme, entonces yo creo que por eso se nos, nos ha, hemos explorado, por ejemplo, con tener un espacio eh, donde podamos enseñar y nosotros poner nuestras lógicas, es decir, si vamos a enseñar va a ser un espacio seguro, va a ser un espacio feminista, va a ser un espacio inclusivo, si vamos a hacer música, bueno, que sea con un enfoque de género, si vamos a hacer eh, compilado, que se destaque el trabajo de las mujeres también, o de las disidencias. Entonces siento que en todo se nos, se nos han abierto eh, como caminos paralelos o caminos alternativos que para nosotros han sido mucho más fructíferos, eh, o que nos han hecho sentir que estamos en, al menos en el ejercicio del cuestionamiento y de intentar construir esto que todos queremos en Chile, que es como una realidad distinta, que por pequeños actos que sean igual son significativos para nuestra propia vida, en realidad, como no, no son tampoco mucho más pretenciosos que eso. Y, y en, esta, en este vínculo que ustedes hacen entre la tecnología y el arte, a mí me gustó mucho, por ejemplo, el proyecto que hicieron en una residencia en Tsunami, con, con, con esta, no recuperación, porque, porque es una práctica que, que, que, que está súper viva de alguna forma, ¿no? que es el espinel, sino que la, la visibilización, que mucha gente que no, no, no conoce realmente esta práctica artesanal relativa a la, a la pesca. Si nos pueden contar un poquito más de, de ese proyecto. Eh, sí, esta fue una residencia en sala base de en Valpo el mismo 2018. Fue bien no, se <risas> cosa pero que llegamos con la inquietud de trabajar eh, sonido, obvio, porque son a mí, sonido, tecnología, eh, género, porque además tú estabas diciendo tu tesis que iba un poco como en la misma relación. Sí. Eh, entonces, en esta, en esta búsqueda, como ir buscando por Valparaíso, conocimos a, a Rosa, que era una trabajadora eh, de, la, de la Caleta Portales, eh, que trabaja la, te, una, la técnica del espinel, que este, este... como Estos son, ¿cómo se dice? ¿Anzuelos? De los que cuelga como una sola línea de, de una piola eh, y se tira al mar para, para pescar. Eh, y que se ocupan como estos pesitos y estas botellas para controlar el, el, el nivel de flotación de esta como especie de red. Pero lo curioso era que eh, en la caleta portales, eh, el, este trabajo lo realizan muchas mujeres principalmente, eh, pero ellas ven el, el dispositivo este que trabajan así, como, como encogido, recogido, para, para eh, fabricarlo y repararlo cuando vuelve al mar, como no lo ven estirado pescando porque no van al, al, al mar a, a, a pescar, digamos, eh, y nos pasó mucho con... con Tuvimos como una muy buena experiencia con Rosa, eh, que ella nos, nos explicó y nos enseñó cómo se construía este aparato, pero además nos vinculamos muy eh, de forma afectiva con ella, que ella fue a la inauguración, eh, fuimos un, un, un par de veces a su casa, eh, me invitó a almorzar, como... Eh, como en esta lógica como de este trabajo precario femenino y que además tenía como una sonoridad muy particular por estas botellitas que tenía abajo, eh, había detrás como un, un vínculo afectivo muy, muy bonito eh, y como una visión del mundo de, de, de ella y que no es como, no sé, fue... Sí, como, como bien significativa. Mm. Yo me acuerdo también que llegamos a este trabajo eh, preguntándonos como por el vínculo tecnológico-género, como qué herramientas, como pensando en el puerto, en, en espacios tan industriales. Eh, y, y también fue súper, como que se, a nosotros se nos develaron igual hartas condiciones de la caleta, de la pesca, eh, de los roles de género que hay en, en la pesca. Y, y también como con la sorpresa de que <risas> el, el trabajo de las mujeres en la caleta no es considerado un, considera un trabajo formal como los pescadores cuando hay vedas reciben bonos y hay sindicatos, pero para las mujeres muy, se les, son trabajadoras de segunda categoría porque su trabajo no es considerado trabajo realmente entonces ahí también se despertan muchas historias familiares lo que, la vida de Rosa también, como su vida fue ahí la vida de su mamá, cuando ella empezó a trabajar el espinel y que también tiene como algo muy cercano como al tejido, como una actividad eh, como de reunión, de conversación, en donde están limpiando todo el día, trabajando como de manera lenta, eh, quizás versus a los horarios de la pesca, como que se generaban contrastes muy eh, fuertes como en las lógicas de trabajo que existía con el espinel. Y... Además, el espinel tenía un sonido muy particular y muy lindo eh, que se producía cuando ellas arrastraban el espinel o cuando, cuando lo movían de un lugar a otro, cuando lo trabajaban también en el choque de las botellas. Eh, entonces ahí fue... Fue lindo como, sobre todo, la experiencia de que ella nos dejó entrar en su vida y nos dejó como conocerla, más que el, el aparato mismo, como todo lo que había detrás de... Eh, de la fabricación del espinel, de su rutina. Es precioso, yo me acuerdo porque estuve ahí en la, la inauguración era, era muy interesante esta relación ¿no? de, de, lo, de lo tecnológico que no ha sido considerado como tecnológico, que, como que están estas, estas taxonomías, que esto es artesanal, que esto, eh, que por ejemplo, ustedes saben? Yo trabajo con el concepto de hechizo para las artes mediales esta cosa hecha, hecha con, con lo que se tiene a mano, no, las botellas. Eh, las turquitas, las cosas que están a manos y que con eso poder construir cuestiones que desde la improvisación aparente terminan solucionando eh, cuestiones prácticas, concretas y, y a mí por ejemplo claro, la palabra hechizo me gusta mucho usarla en la doble acepción del hechizo de lo mal hecho, pero también esta cosa mágica que tiene que ver con, con prácticas la, la hechicería, la magia tenía que ver también que ver con una cuestión como muy eh, de, de signo femenino ¿no? de, de la bruja de la bruja ahí preparando, mezclando pócimas, haciendo, haciendo estos monitos también, enterrando agujas, qué sé yo, hay una cuestión ahí que es muy bonito que es el origen de la tecnología, finalmente. O sea, el, la tecnología, antes de llamarse tecnología, se llamaba magia, <risa> claramente. O sea, desde el medioevo europeo, o, o por acá, sin distinción, en, en, en regiones no occidentales sin distinción, ¿no? O sea, el chamán, en el fondo, está trabajando también, generando un conocimiento que es científico, que después le pusimos esa palabra, ¿no? pero que, con, que obedecía a otra lógica. Entonces, ahí me, me conmovió mucho el, el trabajo que hicieron ahí con, con, con Rosa. Y esa, esa forma de explorar, desde además del sonido, que, que, es como, que funciona como una especie de, de, de puente muy bonito para pensar para obligarnos a pensar desde otro lado, que no es, el, no es la tiranía de lo visual, ¿no? Que estamos... En un mundo donde el conocimiento se volvió hegemónico desde la, desde la mirada. Sí, eso también yo creo que para ellos eso fue como, o sea, lo que recíprocamente recibimos, eh, ellos nos decían, uy, yo jamás me hubiese imaginado esto como un instrumento. Como que ellos después en la exposición decían, como uy, pero esto suena y es musical. Eh, y para ellos, claro, eh, lo ven como la herramienta de trabajo y es muy... Tanto como para nosotros, introducirnos en esto y en sus fabricaciones como un mundo nuevo, también esa como compartir mm. eh, nuestra visión con la visión de ellos también fue muy bonito. Como que estuvieran emocionados de ver su trabajo de otro modo. Decían, mm. como hoy qué bacán que la gente lo va a conocer. Y tener como a la mediadora en la inauguración, que era la misma rosa, fue <risa> no, eh, como todos los músculos. Mm. Sí. <risa> Eh, sí, me quedé pensando como en la lógica eh, como, como ascientíficas que ocupaban en la caleta para resolver estas cosas, porque, por ejemplo, necesitaban ocupar la botella eh, para controlar la flotación del, del, del espinal en el mar. Eh, pero en verdad existen como en el mercado, no sé, eh, boyas o flotadores y. y existen pesos para, especialmente dedicados, pero allá eh, dicen bueno, ¿para qué vamos a gastar el plata en eso? Si aquí pasaba un tren y el tren nos dejó tantos clavos de estos grandotes, entonces vamos a ocupar eso, como, o tenemos tantos motores malos que podemos ocupar los rodamientos y también usarlos para, eh, para, para, para hacer, generar ese peso. Eh, incluso como la medida que tenía el... el el largo del hilo de pescar, eh, desde el anzuelo a la cuerda, era una madera con dos clavos que la enrollaban así y la cortaban. No, no era como, no, oye, esto mide 30 centímetros. No, mide este palo con estos dos clavos. Como... <risa> y, que, y que son mecanismos como resolver el, esos problemas súper... Eh, eh, como clever. <risa> de... Claro, es el... Es el... <risa> pesa, ¿no? Pero también hay otras lógicas, o sea, claro, esto no mide tres metros, mide tres palos enrollados, o sea, si lo que tengo a mano es un palo, no es un metro, no es una wincha de medir, entonces, eh, es, es muy, muy bonito eso, ¿no? La, la, la posibilidad de pensar, eh, no jerárquicamente la, los desarrollos tecnológicos, sino que cada cosa responde también a su lugar, a su territorio, a, la, a una idiosincrasia también vinculada a eso, o sea, eh, donde hay también una afectividad con, con esos materiales, con ese palo, con esa botella, que antes sirvió quizás para... ¿para qué? <ríe> eh, entonces, sí, hay, claro, hoy en día estamos, eh, desde la academia, digo, eh, hay una serie de, de tendencias o enfoques que llevan un par de décadas y que, y que parece que vienen a iluminarnos con otros giros ¿no? epistemológicos de el neomaterialismo, teoría de actor en red, ¿no? Como toda esa... Pero sin embargo estaban encarnados, ahí para seguir utilizando la palabra del proyecto de ustedes, estaban encar encarnados en, en las formas de, de, iba a decir de resistencia, pero no son de resistencia, las formas de existencia que están en nuestro territorio, y que quizás lo que hacía falta era darles, lo que hace falta es darles ese, ese valor, y no mirarla en esta escala jerárquica de como algo eh, subdesarrollado por ejemplo porque hay una afectividad yo cada vez que converso con alguien que, que toma estas soluciones no no es solamente desde desde lo precario desde la desde que no, no tienen los suficientes recursos sino que también hay un hay un placer hay un placer estético hay también una posición política eh, que está presente, ¿no? y que no es solamente algo que viene de una reflexión intelectual o de élite. Entonces creo que es muy, muy bonito estos proyectos porque permiten conversar esas cosas también. ¿no? Sí, hablando como de, de afectividades, el, el canasto que ocupamos, no el mismo mismo, pero eh, eh, Rosa nació en la, en la caneta y siempre tra ha trabajado toda su vida, y desde muy chica, nos decía que su mamá ocupaba uno de estos canastos como cuna para ella cuando era chica, como medio como el perfume su relación con la con la caleta. y también como también aplicamos otro reciclaje en este trabajo que fue el la, ocupamos vaquetas para tirar los hilos para que se moviera la, la escultura que era las mismas la misma vaquetas que ocupábamos cuando queríamos tocar en con, con las tupac, claro, como con las, las percusiones. Eh, y ocupamos el, el mismo código que ocupamos en otra, en otra instalación que también era percusiva, pero aprovechamos, de, aprovechamos como esos mismos recursos que estábamos usando como para que íbamos a inventir una nueva tecnología, para que íbamos a comprar otros palos para hacer mover esto, ocupemos eh, la misma maqueta Sí, a mí igual me hace todo como sentido, me, me resuena harto esto que decías, Vale, sobre la, la elección también, esa decisión de que uno no necesariamente, eh, no sé, quizás no usan estos canastos porque efectivamente es lo más barato, sino porque es lo que funciona, es la decisión que están tomando, como que es una decisión consciente. Y yo creo que a nosotros igual nos ha pasado eso con el, el desarrollo tecnológico, el, el elegir hacer, eh, por ejemplo, máquinas, pero tomar esas decisiones, es decir, no, pues yo quiero que este componente sea de San Diego y quiero adaptar mi, mi desarrollo, quiero eh, adaptar mi trabajo eh, a, mi, a los recursos que tengo, a los recursos que ayudan quizás a una economía local, eh, como quizás podríamos encargar eh, cosas a cualquier parte del mundo y podría salir incluso más barato, porque a veces el recurso no es tampoco tan... Eh, eh, la única decisión que hay ahí de por medio, sino también es el impacto que tiene eh, como en, en nosotros mismos, eh, no sé, los negocios de San Diego quizá incluso sobreviven un poco más porque estamos decidiendo comprar cosas ahí, no sé, estoy especulando, pero eh, también nos permite vincularnos con la gente de esos locales, nos permite conocerlos. Eh, más que, no sé, por replicar la virtualidad, como que igual esas, esas decisiones materiales también tienen, siento que tienen harto para, no, para cómo nosotros intentado desarrollar eh, nuestro trabajo. Ha, han sido decisiones como súper conscientes también, de, ok, este es nuestro lugar y desde aquí vamos a, a decidir también trabajar de este modo. Qué eh, bueno, qué eh, interesante eso, porque ahí claro, cuando tú antes hacías la reflexión sobre cuál sería el rol de los artistas mediales hoy, claro yo creo que no uno los puede encasillar en una sola tendencia, pero sí claramente se abrió dentro de la diversidad de artistas mediales que hay hoy, desde los que trabajan con software súper sofisticado y que está todo bien, eh, pero yo creo que permitió eh, la emergencia de actores sociales donde... Eh, estos temas son significativos, o sea, donde no hay solamente decisiones económicas, sino que son ecológicas, éticas, afectivas, eh, porque todavía el espacio del arte, y en el caso de las artes mediales, nos presenta este, esta posibilidad de elección consciente eh, cuando no estás compitiendo por una obra que tenga un acabado perfecto para que la compre un coleccionista. Porque como dices tú, o sea, claro, uno de los temas que siempre aparece cuando discutimos sobre artes mediales en el campo del arte tradicional eh, o más convencional es, bueno, ¿y qué pasa con la conservación de las obras? Eh, porque claro, ¿dónde guardo este aparato que armaron ustedes, por ejemplo? Es que no hay que guardarlo, es que eso se conserva en la, el legado de sus partes, ¿no? Que se activan casi performáticamente en cada nueva instalación o cada nuevo desarrollo que ustedes hagan. Entonces son otras lógicas completamente distintas que no pasan por esta cuestión más, más fetichista del objeto. Y que, claro, el problema que nos queda después, bueno, y ¿qué pasa para las generaciones que vienen? ¿Cómo las van a conocer? Ahí está Pampa, sí, ahí, por lo menos el registro de eso, y, y yo creo que visto también los talleres, ¿no? En, en el, en el eh, propagar esta, estas eh, formas, estas lógicas eh, de, de trabajo que, que no estén reducidas a, a, a convencionalismos que se supone que, que estaban superados, desde, desde el siglo pasado, pero que veo que que, que perviven, ¿no? y que generalmente se convierten en una especie de, de, muchas veces, de obstáculo para muchos artistas que están pensando en trabajar de manera más experimental y libre, cuando les dicen desde arriba, desde la universidad, los profes, ay, pero la obra, la conservación de la obra, o entrar al museo, o que, no sé, sea, todo ese tipo de requisitos que siguen que siguen estando vigentes, lamentablemente, en la formación de los artistas. Sin sí, en eso, como nos hemos cuestionado un montón eso. Eh, por ejemplo, pensando en, la, en lo tradicional que significa un artista, un ser artista, como. que puede ser como yo, yo y mi ego, como. Eh, básicamente. Em, como nos, nosotros, quizás por aspectos culturales o de clase, hemos decidido como. Eh, como tirar eso para el lado, como buscar, eh, como protegernos, separarnos, no sé si era separarnos como individualmente de del, del, las creaciones de los trabajos que hacemos, eh, no sé si es la palabra correcta, separarnos, pero eh, pero, pero en realidad creo que hay como a... Por eso trabajamos bajo una colectiva y por eso siempre nos vinculamos con más gente, porque en realidad para nosotros esta práctica no tiene que ver con nuestro ego y desarrollo personal, sino como esa um, construcción colectiva que se genera en cada experiencia. O sea, qué se generó con Rosa y su círculo, qué se generó con la chica de los talleres, cuando íbamos a la marcha, o cómo impactaba eso en otros, cómo. Em, también ha sido nuestra forma de generar vínculos afectivos, uh -huh. eh, como más que solo... Sí, y, y un poco también a lo que apuntaba la Vale antes, como me mmm, quedé pensando en, en esta... Nosotros también decidimos desprendernos de esta materialidad de las cosas, o sea, como de la materialidad y decir, si no conservamos la tutupa listo, se, se perdió en el camino y la estaremos reutilizando en otras cosas y para nosotros está bien también. Uh -huh como dejar que las cosas también circulen y no aferrarnos a vamos a conservar esta máquina y la vamos a conservar en una caja blanca porque quizás en algún momento también decidimos como liberarnos de, de ese peso y aprovechar el arte y aprovechar eh, la creación yo creo que todo el rato como un espacio de crecimiento como colectivo mm. y personal más que y, y también por ejemplo en la contingencia también bueno, los cuidados que uno tiene que tener consigo mismo, ¿qué rol ocupa el, el arte en nuestra vida? O sea, quizás está más relegado, quizás aparece de otro modo, eh, pero siempre pensando lo más desde... Eh, como desde esa humildad de la vida. No? Tanto de... de que, yo creo que es lo que más nos ha acomodado. Pues. Y es bacán también que existan todas estas otras diversidades de, de formas de ser artistas, de modos de creación, de software súper tecnológico, como que tampoco nos oponemos a eso ni decimos que nuestro modo es el, es el que tiene que ser, sino que es solo bacán que convivan y que se confronten, que sí. exista esa, ese diálogo. Total, sí. y además que ustedes son súper jóvenes. ¿Qué edad tienen, perdón? Okay. 26. Sí. 27. Están <risa> los 30 aquí. <risa> todavía 26, 27 años. O sea, todavía el, el camino puede irse por otros lados y lo que tenía es ¿no? Como ir, ir explorando y, y, y darse cuenta que hay una resonancia con prácticas en otros sitios. O sea, el trabajo que, que mostraban de Carol Andretti, por ejemplo, en Argentina hay, hay todo un movimiento que es muy similar a lo que ha sucedido en Chile, en Perú, lo mismo, en Colombia, ni hablar, en México. Entonces, ahí también yo creo que todos los los egos, que el ego está bien, ¿no? pero, pero todas esas sobredimensiones que a veces toma el ego, sobre todo en el campo del arte, eh, tienen que verse, se les baja el volumen cuando se, uno constata que, que tiene que ver en el fondo con una tendencia crítica, necesaria también para replantearse las, las formas en que estamos lidiando con, con la tecnología y con ciertas convenciones asociadas al género, al eh, y, al, y al rol del artista hoy, entonces hay algo ahí como que, que vive la misma sintonía, porque estamos, estamos todos haciendo lo mismo al mismo tiempo y quizás no nos conocemos. ¿no? Hace poco leía, releía en realidad un, un cuento de Italo Calvino, que se llama Las Cosmicómicas, no sé si, que lo recomiendo mucho siempre yo a mis estudiantes, eh, son cuentitos cortitos que están basados en, en algunas teorías eh, científicas, eh, biológicas o incluso cosmogónicas, entonces hay un cuantito en particular que me gusta mucho, que es de un, un molusco, que está ahí súper feliz, eh, feliz porque en realidad no tiene rango de comparación, no sabe qué, cómo podría ser de otra forma, entonces si no le queda otra que estar feliz, y que recibe el agua ahí del mar y, y las ondas, y de repente empieza a sentir que hay otros seres ahí cerca, y de repente de, de esos otros seres empieza a distinguir a alguien que ama, ¿no? siente que hay un amor ahí, entonces se, se esfuerza por, por, por generar una identidad para que ese otro ser no se vaya a confundir de, de amante, y, y empieza a generar eh, la concha, el molusco empieza a generar la espiral de la concha, ¿no? y, y luego viene como una especie de, de paneo del, del, del narrador, porque muestra todo lo, lo que está pasando, y es que, un montón de moluscos están haciendo exactamente lo mismo al mismo tiempo que me encanta ese cuento porque creo que grafica muy bien cómo cómo funcionamos también como la cosa del, de la humanidad pensarse desde el individuo solipsista no no existe por eso que uno se está volviendo loco con el encierro con el aislamiento necesitamos de los otros y, y somos mucho menos originales de lo que pensamos con sí. bueno, esto es como nuestro hablando como referentes principales, creo han sido, por ejemplo, lo que hacen en TTU, eh, eh, porque como, es casi como que el festival ocurre como en las casas de, los que, de la... Eh, como esa comunidad que se forma ahí, como uno va a, no sé, en eh, Casa Nueva 16, como que cir circula gente... Que se nota que como que se ve y, se, y funciona como un, un organismo, no sé. De sí. Como súper bonito, algo que nosotros no hemos, como no hemos tenido la experiencia de vivir como tan, no sé, Santiago, una ciudad más grande, como un poco más difícil. Eh, y también lo que vivimos en Plato Pedro, en Medellín. Eh, que se yo, creo que fue como... como como no son espacios como que busquen hacer crecer artistas, sino como hacen crecer a las comunidades y a, y a empoderarlas eh, como a nivel eh, integral. Uh -huh. Claro, como que los, los principios de Platoedro son un buen vivir y un buen conocer, o sea, como uh -huh. lo más esencial del de, de intento de una vida, no sé, como uh -huh. bien vivida, sí. <risa> digna. Uh -huh. Sí, qué interesante. bueno estamos llegando ya casi al final no sé si um, estamos con un poquito de delay con la gente de Facebook, si alguien quiere hacer alguna pregunta es el momento hay muchos saludos oh, saludos a todos de Boca, Venezuela de Pablo Arancibia eh, Ana Andrea Villagrán muy lucides cabres, aguante a mí me gusta que ustedes no, debe, no, no, hablan en lenguaje inclusivo, hablan en lenguaje exclusivo femenino, <ríe> eso me encanta. Ah, una decisión. <ríe> una decisión también. Es que a mí me gusta más, tengo <ríe> eh, Loreto González Barra también manda muchos saludos, Álvaro Paveza de La Ligua, eh, Ana María Estrada, también eh, mandó algo Javier Ovalle. Mira, harto amigues ahí. Eh, también Ana María Estrada, que, que recuerda que hicieron sí. si el primer encuentro de feminista, que fue tremendo. Verdad. <risa> <hacer> <risa> Buenas tardes. Abrazos también de la Jimena Borges, Toe Borges. Eh, no sé si sí, nos no pudieron todos la tarde de ese encuentro tecnofeminista que fue el primer encuentro, y hubo un segundo. Después pasó Chile. Sí, y ah. ahí, sí porque eso fue el 2019, uh -huh. claro, fue a inicio del 2019 y queríamos volver a hacerlo el verano del 2020, pero ya... Sí, verdad. Sí, el bien. próximo verano quizás sí, sí hay... Una mesa ahí que estaba muy interesante, que era sobre ciberseguridad y esas cosas. Sí, muy sí. interesante. Eh, preguntan, ¿cuál fue la experiencia más significativa en experiencias como Plato-Edro? Mm. Uy, ¿en el Plato? Yo creo que todo. Ah, no, sé. no, es que en Plato de, es tan, como que intentan construir un, un estilo de vida... Eh, muy bonito, muy, muy afectivo, muy eh, respetuoso. Eh. Entonces, eh, es lindo cuando el arte deja de ser un extra a la vida y como que se vuelve parte integral del desarrollo de las personas. Entonces, ahí para nosotros fue como cambiar sí. completamente el paradigma de qué es hacer arte o qué es llevar un espacio de arte, eh, sino que integrarlo, integrarlo a... Si sí, tenían mucho trabajo en el barrio que estaban eh, alojados, entonces no sé si habían ocupado la plaza que estaba al frente, la habían recuperado, habían ponían eh, huerto o también generaban proyectos de eh, innovación social. Y como, esta, como nosotros teníamos la perspectiva de que era algo que se manejaba como en circuitos de cierta clase, como con un lenguaje un poco cool, eh, pero allá lo, lo vinculaban con, con la misma gente del barrio para. Eh, crear proyectos que funcionaran como de forma local eh, mm -hmm. y eh, eso y, y nos parece muy inspirador a toda la red que hay también en, en Medellín de, de estos grupos eh, de estos espacios es una ciudad un poco como pare, parecía Santiago quizás como que también está medio en un valle eh, y tiene como harto transporte público pero eh, no sé, tenían algo en la forma de relacionarse muy, muy, muy bonita. Jimena dice: eh, Hubo una sincronía entre Bárbara González y un perrito a la distancia que la acompañó en su performance. Ah, sí, eso fue en el encuentro, ¿Con el encuentro tecnofeminista. Bueno, a <risa> Bárbara, ¿no? no le podían pasar no, más fue, fue hermoso porque estaba haciendo una intervención con la voz. Bueno, como las intervenciones que hace la Bárbara, que son siempre con la voz, con estos elementos eh, de baja como, tecnología, pues se puede decir, eh, y ella en, en alguna, mientras se manifestaba hacía como expresiones con la voz, un perrito empezó a ladrar y le empezó a responder. Entonces empezaron un diálogo como en medio de la performance muy lindo. Sí, sí. Que fue al poshumanismo de una. Sí, como, la, como esta cosa disruptiva que tiene la escucha como... Claro, ella escuchó un perro que estaba como interviniendo ahí y en vez de, eh, no sé, incomodarse, eh, parar, no sé, como se lo, lo cogió como de forma orgánica y conversaron. Y conversaron, <ríe> sí, no me no, no, Genial. Bueno. <ríe> y bueno, Antu sí. pregunta, ¿cuáles son los próximos pasos de 22 <ríe> Por ahora, eh, un taller. <ríe> <ríe> Sí, sí, como que estamos retomando de a poquito, como también dentro de lo que nos dan los tiempos, el ánimo. Eh, entonces vamos a hacer un taller para un encuentro que se llama Maestras, que es un laboratorio de acústica feminista. Entonces un poco vamos a seguir trabajando como con estas ideas que nos han ido quedando del último tiempo. Y, que lo organiza la fecha. Que lo organiza la, la fecha. Chicas de la carrera de sonido de la Chile. Son, son poquitas cabras, pero, pero están motivadas un trabajo muy potente <risa> bueno, mándenos esa info para difundirla, acá desde Pampa. Sí. acá el archivo. Sí, tenemos una convocatoria abierta del Archivo 22 para formar un compilado, convocatoria compil compilado constituyente, que se llama <risa> Asamblea de la Escucha, eh, que es para obras sonoras alusivas a lo que pasa en Chile que se va a estrenar el, el 22 de octubre, o sea, entre el 18 de octubre y el 25, que son como fechas icono que se vienen, eh, que es como qué tienen que decir las prácticas sonoras o musicales experimentales sobre esto que está pasando. ¡Qué, buena, que... qué bueno! Bueno, ahí vamos a volver con ustedes entonces para que nos cuenten el resultado de esa consultoria. De esa ah. sí. sí. Y hacemos una, una notita. Espérenlo el 22 de octubre, como todos los 22. Excelente. Bueno, chicos, muchísimas gracias por, por, por el tiempo, por preparar esta bonita presentación. Eh, teníamos muchas ganas hace tiempo de conversar con ustedes, así que feliz. Oh, y agradecerles eh, ahí a toda la gente que está conectada, uh -huh. que mandaron los niños, buena onda y y seguimos ahí, Alex, Ay, están ahí todas las bambalinas también ayudando. Sí, gracias eh, a, la, a la gente que lo vio, eh, se siente como ese cariñito en este tiempo porque estamos como tan aislados, y que se agradece un montón sí. y también los queremos mucho. <risa> eh, bueno. bueno, que estén muy bien, y nosotros ya estaremos la próxima semana, a paso el anuncio, va a estar con nosotros Daniel Germalí, que es un artista chileno que quizá ustedes no conocen porque se fue de Chile. Uh -huh. Trabajaba. Casi, casi es un taller en la casa, no escribió. Pero... Ah, bien, sí, <risa> y que ha um, vinculado también al arte sonoro, la música experimental y que ha trabajado con, como colaborador también con muchos artistas aquí en Chile y en, y en el extranjero. Así que estaremos con él el próximo jueves o viernes, ahí tiene que confirmarnos para uh -huh. otra Así que ya, bueno, muchas gracias y no, nos vemos. Que estén bien.